Mediante persecución captada por cámaras de vigilancia, miembros de la Policía Nacional apresaron asaltantes que mantenían en zozobra a la población. En el hecho fue arrestado José Leonardo Sánchez y Grismauri Hernández. No, nosotros no, no nosotros, chocamos. Nosotros no chocaron, fue nos chocamos, Nosotros no chocamos, nosotros los delincuentes. Nosotros nos chocamos los delincuentes. ¿Y entonces? La policía, la policía. tiró de unos tigres en el La gente dice que ustedes la zona del garete para No, Pero nosotros es que no. Es que,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 resultaron heridos de bala, se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad. Al ser cuestionados, afirmaron. La salida de la capital de, de, de Tomay con otros compañeros, ellos venían persiguiendo dos, entonces, en, yo venía persiguiendo dos, nosotros veníamos por ahí y nos confundían y nos tirotean mentira de diablo, nosotros no estamos necesitando a nadie con que lo no estamos necesitando, yo soy malo, vamos a yo soy de lo que este no yo vivo en los chiripos arriba yo era de libre ahí en la cafetería frente a Mateo no, yo no ese o es el que andaba conmigo, ese compañero mío que yo ya andaba no bebiendo No, nosotros no estamos haciendo nada, nosotros bañamos por ahí, ellos venían persiguiendo a dos y nos puso de con nosotros y nos ¿Dónde? cuánto? Tú no soy, güey. ¿Dónde Un gran nuevo papi de ahí, tú sabes, un tendón se me ¿Tú qué vas Ahí no sé si te ven a las ocho y pico, ocho y media, casi a las 9 por ahí. Nosotros estaban en un negocio bebiendo. Yo salí con el muchacho, un amigo mío, y vi, vi los lince, ¿qué pasa? Que yo no me mandé por nada malo, sino porque ellos me tenían en sobres donde quiera que me veían, tú ves. Ellos donde quiera que me veían me montaban, yo le preguntaban por los papeles, tú le dabas los papeles, montalo como quiera. Entonces eso es lo que me tenían en sobres ya. Ellos cuando hacen el daño, ellos quieren limpiarse ellos, porque ellos como me avalian sin razón, no hayan que hacer, ahora dicen que yo soy atracador. Y en realidad yo no soy un, un atracador, porque yo he sido un atracador, yo he estado en todas las redes, yo he estado en todos los lados.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 Y me iba yo, yo no lo niego, me fumé un tabaco, era. Entonces ahí mismo, pues, cuando ellos llegan, que no cayen atrás, no estaban esperando una barrera, era. Pero ellos no entran a tiro sin reconocimiento de nada, sin ver y sin un ojal o algo, tuve. Y ve el teléfono mío se desapareció. 1300 que tenía también ya no aparecen tampoco. Eran 1500, tú sabes, pero quedan 200, de eso fue lo que dejaron. Yo soy tú? Yo no estaba en Santo Rosario, no tengo problema en ningún lado.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 Y ellos me estuvieran eliciados, el el claro, yo voy a hacer justicia con eso, porque yo me tuve ahí matar y fue, y ve como yo me desbaraté lo dejo, ve, yo caí al lado del carro. Y si ese carro mano hay diablo ya está aprendido algo, y ese hombre arranca, no mata matadito, no pasa por arriba. Ahí se queda como que eran unos atracadores seno Uno borracho. que uno estaba matando en humo, de que, de que salió un video ahí de que, que yo hablando, pues yo no sé dónde fue que yo estaba hablando también. Pues yo lo que estaba consciente. Y más con ese romo en la cabeza. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.